Vamos a dedicar este vídeo a conocer el que tal vez sea el elemento más importante de Bootstrap, que no es ni más ni menos que el layout sobre el que vamos a replantear nuestra página. Un elemento que se le denomina grito rejilla. Para ello tenemos el documento básico que hemos creado en el vídeo anterior y lo primero que vamos a hacer es incluir en él un elemento contenedor de Bootstrap. Este elemento va a ser un div en cuyo interior podremos definir el layout básico de trabajo, que como acabo de decir, va a ser la, la rejilla. Para que este div haga las funciones de contenedor, debe tener asociada una clase especial, que puede ser de dos tipos, la container o la container fluid. Con la primera de ellas, con la clase container, lo que vamos a conseguir es que el contenido del documento aparezca centrado con respecto al navegador. Por ejemplo, vamos a incluir aquí un párrafo que tenga como contenido el inicio del Quijote. Y vamos a incluir las dos etiquetas Dentro de un div, al cual asignaremos la clase container. Vemos ya que el contenido se ha centrado con respecto al navegador, pero para verlo incluso un poquito más claro, vámonos a CSS, Creamos un nuevo archivo en el que asignamos al contenedor un color de fondo, por ejemplo, rojo. Vámonos a index. Lo cargamos. y podemos comprobar de una manera más clara que el contenido está efectivamente centrado con respecto al navegador. Para este contenedor en concreto, resulta muy interesante estudiar cuál es su comportamiento real. Por ejemplo, si venimos al navegador y aumentamos su ancho, vamos viendo que el contenido siempre se mantiene centrado, pero que hay ciertos valores de ancho en los cuales, se puede por ejemplo observar aquí, el ancho del contenido aumenta o disminuye según estemos por encima o por debajo de un determinado punto, ¿no? un determinado valor de ancho. Tenemos aquí un ejemplo y también aquí encontramos otro ejemplo. Pero es que incluso si hacemos el contenedor muy pequeñito, este se vuelve fluido, que lo podemos observar, y eh, los márgenes desaparecen y el contenido se ajusta al tamaño disponible del navegador. Estos valores que podríamos denominar valores umbrales o valores de cambio de ancho del de, de contenedor se pueden encontrar obviamente en la documentación, lo tenemos aquí, exactamente están aquí y eh, aunque lo parezca no son los valores cualquiera, realmente son una referencia, una referencia a nivel general del tipo de dispositivo sobre el que la web se va a visualizar. Por ejemplo, en el caso de que el navegador tuviera un ancho menor de 768 píxeles se estaría considerando que eh, la página se está visualizando en un teléfono móvil, en el caso de que fuera mayor de 768 píxeles, pero menor de 992, sería un dispositivo tipo tableta, y ya para anchos mayores de 992 píxeles, estaríamos hablando de visualizaciones en eh, ordenadores de escritorio, ya sea de tamaño medio y tamaño grande. Estos datos podemos comprobarlos aquí, pero también podemos hacerlo desde las herramientas de desarrollador de Chrome. Vamos a cargarlas. Y podemos irnos al contenedor y observar aquí abajo el ancho y cómo este ancho va cambiando en función del ancho del navegador. Además, ya que estamos aquí, podemos comprobar una cosa interesante, y es que el ancho del elemento no es el ancho del contenido, sino el ancho del contenido y del padding. Lo podemos comprobar aquí mismo, donde tenemos que el ancho del contenido son 1140, con un padding de 15 en cada uno de los lados, 15 a la izquierda y 15 a la derecha, y sin embargo, si recordamos, si vamos a la documentación, vemos que el ancho del contenedor cuando el, el ancho del navegador es mayor de 1.200 píxeles, es 1170. Es decir, es la suma del de ancho del contenido más los dos padding. Así que, dicho de otra manera, eh, la propiedad Box Sizing, que estuvimos hablando de ella en las unidades anteriores, en este caso está asignada a Border Box y no a Content Box, como suele ser por defecto. Es un detalle importante a tener en cuenta ya que puede afectar a la estructura de nuestra página cuando estemos diseñándola. Bien, pues esto por lo que corresponde al contenedor container, pero también disponemos del de contenedor fluido. Con el que, como su nombre indica, haremos que los elementos del contenedor se comporten de manera fluida, es decir, se redistribuyan en función del espacio disponible. Aquí ponemos fluido y modificamos el ancho y vemos que el contenido se adapta al ancho disponible del navegador eh, por último en lo que respecta a los contenedores indicar al menos que esos elementos no se pueden anidar es decir no puede haber un contenedor dentro de otro, no puede haber un container y dentro otro container o dentro de un container fluido o un container normal bien pues vamos a dejarlo como estaba con un contenedor normal vamos a quitar también el color de fondo que ya no nos hace falta. Y vamos a empezar a hablar de lo que es el objetivo del vídeo, que es la rejilla. El grid de Bootstrap no es ni más ni menos que una rejilla, una tabla en la que podemos distribuir nuestros elementos HTML. Vamos a suponer que el rectángulo que tenemos en pantalla sea nuestro contenedor, definido por ejemplo por la clase container. Bien, pues en su interior podemos definir filas cada una de las cuales está dividida en 12 columnas repartidas de manera uniforme en todo el ancho de la fila, que a priori es el ancho del contenedor. En cuanto a las filas, puede haber una o puede haber tantas como nuestro diseño requiera. Evidentemente, en cada una de estas celdas que se va componiendo podemos incluir cualquiera de nuestros contenidos, aunque esta estructura que al final queda resulta un poco rígida. Así que para dotarla de flexibilidad, la rejilla dispone de tres características fundamentales. La primera de ellas es la combinación de columnas. Por ejemplo, podría combinar todas las columnas de la primera fila en una única celda. O eh, las columnas de la segunda fila en un grupo de 5 y otro grupo de 7. O, por poner un ejemplo más, la tercera en dos grupos de 3 y uno de 6. Es decir, esta combinación de celdas lo que nos está permitiendo es cambiar el número de columnas que tiene cada una de nuestras filas. Eso sí, manteniendo la proporción con respecto al número total de columnas, que es 12. Esa técnica además se puede unir con la posibilidad de anidamiento de filas, de tal manera que puedo combinar varias celdas y la celda combinada tratarla como si fuera una nueva fila con sus 12 columnas en su interior. Celdas que por supuesto pueden volverse a combinar entre sí. Es decir, que en este caso la proporcionalidad la mantenemos con respecto a la celda combinada y no al ancho completo del contenedor. Y por último, esta estructura que acabamos de crear se puede particularizar para cada una de las resoluciones con las que Bustra trabaja. De esta manera, a partir de una misma rejilla, podemos tener diferentes disposiciones en pantalla en función del dispositivo donde se vaya a representar la página. Opción que obviamente resulta muy interesante a la hora de hacer nuestro documento responsive. Bueno, pues vamos a intentar ponerlo en práctica haciendo que nuestro documento de ejemplo tenga para cada una de las resoluciones de trabajo las estructuras que acabamos de ver. Para ello lo primero, vamos a eliminar el header y el párrafo. Y nos creamos la primera fila, la fila que va a hacer referencia a esta de aquí. Venimos aquí y nos creamos un div al cual le asignamos la clase row. A partir de este momento ya tenemos creada una fila con sus 12 columnas, columnas que queremos combinar en una única celda. Y para definir esa celda lo que hacemos es creamos otro div, al cual le asociamos una clase cuyo nombre tiene tres bloques. El primero de ellos es la palabra col, seguido por un guión dos letras, dos letras que nos van a indicar para qué bloque de resolución estamos creando esa celda. Esas letras se pueden encontrar en la documentación y vemos que es XS para pantallas muy pequeñas, extra small, eh, SM para pantallas pequeñas, small, MD para medias, lo que sería medium, y por último LG para pantallas grandes, para pantallas large. En mi caso, tal y como tengo configurado el ancho del navegador, eh, hace referencia a un ancho alrededor de 750 píxeles, con lo cual voy a elegir esta resolución de aquí, es decir, una resolución small. Así que utilizaré como letras SM. Por último, seguido también por otro guión, pondremos el número de celdas que vamos a combinar. En este caso combinamos las 12, así que ponemos un número 12. Escribimos aquí algo para identificarlo, por ejemplo, bloque 1. Y pasamos a la segunda fila. En este caso, la fila se divide en dos bloques, el primero de ellos de 9 celdas. Y el segundo... de tres. La tercera fila es igual, mientras que la cuarta se divide en bloques de 5 y de 7. Para verlo un poco mejor, vámonos al main y vamos a hacer que todos los divs, que, eh, que tenga una clase, que empiece por col, guión, que por ejemplo nos ponga un borde de un píxel sólido y de color gris. De esta manera se observa mucho mejor que la estructura que buscábamos era justamente la que hemos conseguido, ¿no? Que estaba aquí, exactamente estaba aquí. Pero hemos trabajado, hemos hecho el diseño únicamente para una resolución. En este caso, una resolución enfocada a tabletas o en lenguaje Bootstrap, una resolución SM. ¿Qué ocurre si el ancho cambia a mayor o menor? Vamos a comprobarlo. Si cojo el navegador y aumento el ancho, podemos comprobar que el ancho del contenedor va aumentando, pero que la estructura se mantiene la misma, se mantiene idéntica. Las proporciones entre cada uno de los bloques siguen siendo los mismos independientemente del ancho del navegador. Pero sin embargo, si lo que hago es disminuir el ancho del navegador, lo que ocurre es que los bloques se apilan. En este momento, pasan a convertirse en apilados uno encima de otro. Es decir, que en resoluciones mayores a la resolución tomada por defecto, Bootstrap se encarga de mantener la misma estructura, pero en resoluciones más pequeñas, pensando en las posibles consecuencias de un trabajo en un dispositivo más pequeño, automáticamente las apila. Se da por hecho que si la resolución crece, no habrá ningún problema para mantener el mismo esquema que se ha definido en una resolución más pequeña. Sin embargo, ese problema sí que puede ocurrir si la resolución, en vez de aumentar, disminuye. Y en ese caso, la mejor manera de mantener la coherencia en la página es apilando cada uno de los bloques. Vamos a dejarlo como estaba. Y vamos a ver cómo podemos definir la estructura, cómo podemos definir nuestro eh, documento HTML para que soporte una estructura diferente como la que tiene en resoluciones medias y en grandes resoluciones. Es decir, vamos a modificar este código para que en función de cada una de las resoluciones la estructura cambie. Y la solución es bastante sencilla, es simplemente irnos a las filas que tienen que, que, tienen que cambiarse, en este caso, esta de aquí, por ejemplo, que haríamos referencia a la segunda fila, y vemos que a diferencia de esa resolución que era 9 y 3, aquí parece que se mantiene una estructura de 5 y 7, así que lo que vamos a hacer es venirnos aquí y añadir una nueva clase, que va a ser col, solo que en este caso las letras que utilizaremos no será sm, sino será md, indicándole que la agrupación tiene que ser de 5 en este caso, y que en este de aquí, tiene que ser de 7, igual que tiene que pasar en la fila 3. aparentemente no vemos ningún cambio, pero si venimos al navegador y ampliamos el ancho, vemos que ahora sí que ha cambiado cuando el ancho es mayor. Evidentemente, si seguimos subiendo el ancho, la estructura se va a seguir manteniendo. ¿Cuál de ellas? La más alta que tiene. Es decir, en resoluciones largas, se adopta la estructura definida para soluciones medias. Bueno, pues de esta manera ya tenemos definida la estructura de nuestra página web para una resolución media, una resolución mayor de 922 píxeles, pero ahora nos queda por definir lo que es la resolución mayor, resoluciones mayores de 1200 píxeles. Y en este caso nos encontramos con una, un pequeño problema, y es que hasta ahora tenemos en nuestra, en nuestra tercera fila tenemos únicamente dos bloques, y sin embargo en nuestro esquema esos bloques son tres. Es decir, hay que crear un bloque nuevo, eso está claro, pero hay que hacer que ese bloque únicamente se visualice cuando la resolución sea mayor que 1200 píxeles. Así que obviamente lo primero que haremos será venir aquí y crearnos un nuevo bloque de celdas que en el caso de resoluciones largas tendrá como tamaño de bloque 3. Obviamente eso va a hacer que en resoluciones altas también esta celda de aquí se agrupe en bloques de 3 y esta de aquí se agrupe en bloques de 6. Le cambiamos el nombre a este bloque, y a priori, para resoluciones grandes, veremos que esto funciona. Aquí lo tenemos, se mantiene el esquema que tenemos definido aquí, pero como ya acabamos de ver, en resoluciones más pequeñas, el bloque 5.1 aparece cuando en principio tendría que estar oculto. Pues bien, para este tipo de situaciones tenemos otra clase que podemos aplicarle a bloque que aparece y desaparece para indicarle que en una resolución en concreto, que en un bloque de resoluciones en concreto, sea visible. En este caso, como lo que queremos es que ese bloque sea visible únicamente para resoluciones grandes, lo que hacemos es aplicarle la clase visible-lg, que indica el tipo de resolución a la cual tiene que ser visible, y la forma de visibilidad que en este caso va a ser block. Vemos en pantalla que ha desaparecido, para resoluciones SM no aparece, y que si aumentamos, sigue sin estar, y cuando ya llegamos a resolución alta, efectivamente aquí aparece ya nuestro bloque 5.1. Por supuesto en resoluciones pequeñas también sigue desaparecido. Es decir, aplicando un elemento, la clase visible seguida por el mnemotécnico de la resolución en la cual tiene que ser visible, haremos que ese elemento únicamente sea visible para esa resolución en concreto. Existe la opción contraria, que es la opción hidden, que lo que haría es que el elemento fuera visible en todas las resoluciones, menos en la que se indique en el nombre de la clase. Por ejemplo, si aquí, en vez de poner visible, pongo hidden para resoluciones altas, vemos que en este caso sí que aparece el bloque 5.1, pero cuando crezco en ancho, veo que desaparece. En este caso ya, el bloque 5.1 ha desaparecido. a aquí para que se vea mejor. Vemos que ya no existe el bloque 5.1. Para detallarlo un poquito más, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a venirnos aquí, y en vez de ocultar el último bloque, vamos a ocultar el penúltimo. Si hacemos la misma operación que antes, aumentamos el ancho, vemos que el bloque 5 aparece y que cuando la resolución es muy alta desaparece, pero que el bloque 5.1, que entre comillas debería estar hacia el final de la fila, se ha movido hacia la izquierda ocupando el lugar que ocuparía el bloque 5. Es decir, cuando indicamos que la clase es hidden, lo que realmente hace es no únicamente ocultarlo, sino, entre comillas, eliminarlo del árbol de tal manera que el resto de elementos se adaptan a esa desaparición del elemento que ha habido. Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a venirnos aquí. Otro detalle a tener en cuenta con el uso de visible es que solo se mostrarán para el tipo en el cual se han indicado que tienen que mostrarse, algo que es normal, tal y como se indica en la clase, pero que puede llevar a confusión porque acabamos de ver que la estructura definida para una resolución se mantiene si no se dice lo contrario para resoluciones mayores. En el caso que entre en juego en esa estructura un elemento visible, ese elemento visible solo se visualizará en aquellas resoluciones en las que se indique que se visualice, no en las inferiores ni tampoco en las superiores. De igual manera, si usamos el Haydn, únicamente se ocultará el elemento en la resolución que se le indique, no en las inferiores ni tampoco en las superiores. Es decir, que si aquí yo, en vez de poner LG, pongo por ejemplo SM, veo que el bloque 5.1 aparece en esta resolución, sin embargo, cuando crezco, el bloque 5.1 desaparece. Por supuesto, al decrecer, también lo hace. Bien, pues ya tenemos definido la fila 3, de, nuestra, de nuestro esquema de malta resolución, nos falta entrar en la última fila, en la fila número 4. Para ello, bueno, antes voy a dejar esto como estaba. Y como decía, para ello, recordamos que la fila 4, aunque aquí aparecen cuatro bloques, no eran cuatro sino que eran dos bloques, este de aquí y otro, otro bloque de celdas, que lo que hacíamos era subdividirlo en otros tres bloques. Así que nuestro primer trabajo va a ser ajustar los dos bloques de celdas, este como el que conlleva estas tres, al tamaño correspondiente, que en este caso es justo el contrario del que hay ahora mismo. Es decir, vamos a venirnos aquí y hacer que el bloque 6 para resoluciones altas agrupe 7 celdas, mientras que el bloque 7 para resoluciones altas agrupe 5. Y el siguiente paso simplemente es subdividir el bloque primero. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tan sencillo como aquí añadir otro div que esté asociado a una clase row. Div en el que incluiremos nuestros tres bloques de celdas. bloques que en el caso de resoluciones altas, que es para la único que se va a ver, valdrán 4, aquí agrupará también 4, y aquí agrupará 4. De hecho, 4 por 3 son las 12 celdas que tenemos disponibles dentro de nuestro bloque 6. Esta fila solo tiene que verse, en el caso de resoluciones altas, Así que lo que haremos será hacer que solo sea visible. En ese caso, vamos a comprobarlo. Y aquí lo tenemos: el bloque 6, que lo ha hecho más alto para que quepan los bloques abajo, lo ha dividido en el bloque 6.1, bloque 6.2 y el bloque 6.3. Puedo hacer un zoom para que lo veáis mejor vemos cómo aparece aquí el doble borde porque realmente es que está este bloque dentro de este o incluso se puede eliminar la etiqueta de aquí y ver que el bloque 6, que es este bloque de aquí, el bloque 6, que es este bloque de aquí, aparece dividido en los tres subbloques que hemos creado. Por supuesto, si juntamos todo lo que hemos visto, es decir, combinando diferentes bloques de celdas en diferentes resoluciones, jugando con visibilidades e incluso anidando elementos dentro de otros, podemos conseguir estructuras realmente complejas.